de la radio, estás en Radio Mix, acá en Familia Mix, todos juntos en esta cuarentena, en casas separadas, en, esto, en este caso la Familia Mix está en casas separadas, pero estamos juntos para brindarte este, acompasar, este acompañamiento para que vos la pases mucho mejor. Pero claro, llegó de repente la licenciada Carmen Sotelo y dijo, conociéndote, Conociéndote es el tema del diván del día de hoy, en hechos reales, en la actualidad. Le damos la bienvenida a la licenciada Carmen Sotelo. Hola Carmen. Hola Karina, hola a todos. ¿Cómo va? Acá estamos. Lindo verte, ¿eh? me gusta estar verte. Sin moverme. Descubriendo cosas. Eso, ¿cierto? Reflexionando, mucho tiempo para reflexionar. Bien. Eh, y descubriendo cosas de uno, de los demás, de, del entorno, de muchas cosas. Bueno, vale. Me acordaba, perdón, pero me acordaba de esto de conociéndote, que nosotros hace mucho habíamos hecho... Algo parecido cuando era en otra época realidad, cuando teníamos una hermosa playa para disfrutar. <risa> Tal cual, eso, eso pasó Carmen, pero bueno, eh, todo llega y la verdad a mí me llega también los mensajes diciendo... Es terrible, tengo que bancarme a los chicos, ya no sé qué hacer con ella, con él, es decir, eh, todo me supera y ni siquiera puedo salir a dar una vuelta. Creo que es diferente a las vacaciones, porque en las vacaciones se tiene un respiro, ¿no? Están todos relajados, se tienen un respiro, pues van a hacer una compra solo, pasean un rato, pero acá están las 24 horas la familia completa en casa. <risa> y ni te cuento no si es, es un departamento de dos ambientes tres ambientes no, <risa> no es fácil eh, sí eh, está puesta a prueba nuestra paciencia nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro nuestra creatividad eh, yo descubro que eh, hay mucha gente que no utiliza la creatividad que tiene, y cuando en estos casos, en casos extremos, eh, se puede recurrir a la creatividad. Me acordaba, tengo una hermosa paciente eh, que es docente, ¿no? Y, y está en la casa con las dos hijitas, haciendo cuarentena <risa> eh, no le resulta fácil, pero te cuento. Yo, he, insisto, he aprendido un montón de cosas con ella y con las hijas de ella, porque hacemos eh, videollamadas y, y descubrimos que tienen dotes artísticas, preparan este, obritas de teatro, Conociéndote, las nenas <risa> tienen muchísimas dotes artísticas, eh, hacen obras de teatro que las graban y después las pasan y se las pasan a sus amigas, y, y la verdad que, que son recursos que ella decía, yo ni me los imaginaba, porque no es algo que de repente use en la escuela, pero con las chicas, la chica, la, la hija mayor de nueve años le dio la idea, ¿no? Y, y aparece este conociéndote, sabiendo que eh, cuando estás de mal humor tendremos que hacer nosotros otra cosa hasta que en algún momento se pasa. Eh, es cierto, no tenemos dónde salir a pasear, pero podemos irnos al baño, podemos irnos a la cocina, podemos, podemos tratar de armarnos eh, algún lugarcito, un silloncito, algo que, que nos conecte un minuto con la nada, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Que tener esto, ¿no? Un espacio para nosotros, esto es, es ideal, ¿no? Aunque sea salir, como vos decís. Pero bueno, hablamos con los chicos que son muy intensos, yo tengo gente que me dice, son muy intensos los chicos, claro, si sí, nunca estabas con ellos, <risa> <risa> descubriste que tus hijos son intensos. <risa> 24 horas con ellos, todo el tiempo, encima tenés que ser maestra, tenés que ser papá, tenés que ser mamá, crear juegos, todo el tiempo. Pero también esto de las parejas, ¿no? Eh, 24 horas juntos, sin poder salir. ¿Eh? Difícil, difícil sobre todo eh, en, en la mayoría de las casas donde eh, las mujeres somos las dueñas de casa en algún punto no entre comillas pero eh, las bueno que no sale <risa> compartido porque el otro dueño de casa no sale más <risa> y quiere en... ser dueño de la casa <risa> y sí y sí Vos estuviste tantos años siendo dueña de casa, ahora me toca a mí. Claro. Ahí eh, también me llegó un mensaje diciendo, eh, ¿cómo están? Dice que, que mandan a la, así a los grupos, ¿cómo están? Bien conociéndonos. <risa> <risa> Llevan hace 15 años y recién ahora se están conociendo. <risa> es muy bueno es que sí, las, eh, esta es, eh, si bien es una situación extraordinaria, y eh, tiene que ver con una situación límite, y es la, en las situaciones límites donde nosotros conocemos a los otros, eh, claro. en realidad es así. Claro, es poder, así. ya no hay como me... el espacio de, de ser, bueno, me voy a, Está todo el tiempo en pijama o todo el tiempo en shopping, entre casa. Eh, las mujeres. Ah, eso que no. no son... eh. Eso bueno, Pero la mayoría me está. Mira, hay algo que, que me dice: levante la mano las que están en casa sin corpiño. Está todo el mundo, todas las mujeres sin corpiño dentro de la no. casa, como, porque están dentro de la casa como tejadas, ¿no? Entonces. Esto es lo que se dice, bueno, estamos conociéndonos, porque estamos todos dejados. Eh, bueno, hay que tratar de no, digo, no todo el tiempo, no, esto no quiere decir que no puedan estar en pijama en su casa, pero eh, no todo el tiempo, tómense 10 eh, minutos para, para vestirse, pero no solamente por el otro, por ustedes mismas, se sienten diferentes eh, por eso, eh, en algún punto, esto de la videollamada, eh, me parece una excelente idea para todos, porque eh, en realidad nos obliga a conectarnos con el otro, no de cualquier manera, eh, perdón, yo estoy súper cuarentena, pero lo he hecho toda la vida, desde que vivo sola, me perfumo, me pinto, me... eso sí, por... excepto los domingos, que <ríe> es para mí mi día libre. ¿Te lo permitís? Lindo. Claro. Pero está bien eso, porque es verdad, como vas a hacer una, un encuentro virtual, es como que también la gente se prepara, ¿no? Sale y ya cambia un poco, ¿no? Con este... Sí. Se arregla, se arregla porque va a salir virtualmente y el otro la va a ver. Esto Tal es importante. Cual. Pero también es importante eh, que nos vea bien el otro que está conviviendo con nosotros. Claro. <risa> ¿No? ¿Y digo cómo, Carmen, ¿cómo hace... Eh, ¿Vos qué pensás en la, para llevar bien ¿no? esta convivencia, el estar tantas horas en tu casa con tu pareja, con todos los chicos? Eh, ¿Hay algún tip para pasarla mejor y para que no se cree un conflicto? Eh, el primer tip es la paciencia. El segundo eh, tiene que ver con esto que vos decías antes y que eh, yo eh, marcaba de tener un rinconcito, un rinconcito, eh, insisto, un silloncito, lo que se pueda, pero no solamente para uno, sino para el otro también, o sea, que el otro también tenga un rinconcito, que los chicos también tengan un espacio que ellos consideren de ellos, y esto se puede hablar en familia, y decir, estamos todos juntos, esto es lo que tenemos, pero busquemos la forma, insisto, a los chicos se les ocurre, cada cosa es maravillosa, pero buscar la forma de, de, de encontrar ese espacio donde, no sé, en un horario, por ejemplo, eh, chicos, de entre las 8 y las 9, por favor, eh, eh, busquen su espacio. Eh, medianamente, a veces no lo van a respetar, a veces sí, a veces van a decir que no lo necesitan, a veces no, la flexibilidad, y sí, está, está siendo, poniéndonos a prueba todo el tiempo. ¿no? Es muy difícil. <risa> bueno esto, ¿no? es ser, ser sinceros, es muy difícil... La convivencia, las 24 horas, se puede decir buscar un espacio, pero depende de cada uno de nosotros también en esto, ¿no? ¿Cómo llevamos Defende. esta situación? Depende de cada uno de nosotros. Buscar un espacio y también buscar una actividad compartida y una actividad solitaria, tanto para nosotros como para los chicos. Entonces, de esa manera, no sé que armen un dibujito y que lo armen solos, no, no con nosotros, ese espacio para nosotros. O sea, que armen un juego. Que piensen en cómo se arma un juego, por ejemplo. Claro, tal cual. Está bueno y eso, que, ¿eh? De, de que hagan lo que palabras diciendo. cruzadas. Que hagan palabras cruzadas, pero que no... Las eh, eh, hagan de una revista o de un diario, que ellos inventen palabras cruzadas. Los, los más grandes, obvio, ¿no? Claro. Los más chiquitos <ríe> es más complicado, pero que ellos inventen palabras cruzadas. No porque, es, eh, en, no porque me resulta muy difícil, no porque no sé. Bueno, pues aprendamos, a ver cómo hacemos. Eso nos tiene entretenido un montón de tiempo, te digo. ¿eh? Sí, está, eso está bueno. Bueno, Carmen, hay un montón de cosas, depende de cada uno de nosotros, ponele onda, entiendan la situación y no le busquen, no descarguen con el otro, que eso también es importante. Porque todos estamos no. viviendo esta situación y la idea no es descargar nuestra, nuestro encierro con, el, con la otra persona. No. Eh, eh, más difícil, como todos eh, eh, imaginan y saben, eh, porque el sentido común existe, eh, lo más difícil son los departamentos, obviamente. Y más difícil, lo acabo de comprobar hace 15 minutos con una vecina, más difícil los departamentos de planta baja los del primer piso que tienen un balconcito. Ah, claro. Ah, tienen un balconcito, no nos, no nos podemos quejar los que tenemos un balconcito en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vale tanto el espacio, <risa> el balcón va a cotizar bien, eh. Aguante <risa> balcón, eso es verdad, ah, pero bueno. bueno la terraza. Tal eh, cual. En mi edificio se pide permiso, a ver, quiénes están en la terraza y quiénes, este, pero o, tienen prioridad la gente de planta baja. Claro, porque no tienen balcón. Porque no tienen otra opción, digamos. Claro, mirá vos, mirá cómo, bueno, y cómo se acomoda, ¿no? Eh, la gente se va acomodando y se hace como conocer a tu vecino, cosa que no pasaba en la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No, en la Ciudad de Buenos Aires no, por eso digo que, que estas... Eh, eh, estas situaciones eh, nos nos llevan a, a descubrir muchas cosas, a descubrir quiénes son los buenos vecinos, quiénes son los vecinos más o menos, claro. quiénes son vecinos, simplemente. Vecinos. Tengo una amiga que me dice, descubrí que hay buenos vecinos en mi edificio. <risa> no los había visto. <risa> Bueno, se, se viene la pareja coronavirus. Una cosita más, sí. eh, felicitaciones a Giselle, ella nos ayuda a bailar, vamos todavía, bailen en su casa, muévanse, bailen, gracias Giselle <risa> ahora ahora se lo voy a pasar pero es verdad, Giselle todos los días a las 7 de la tarde pone ritmo a, a la cuarentena y nos hace bailar a todos me parece maravilloso esa es otra excelente idea tal cual, bueno Carmen muchísimas gracias, hay un montón de